A todos, eh, no puedo dejar de reconocer el trabajo que ha realizado la titular de esta comisión, Andrea. Eh, di, como diputada presidenta de esta comisión, te reconozco que ha sido un calvario para ti poder eh, ahora sí que pues llegar a este momento porque a todos hemos pasado de alguna u otra manera por algún eh, transitar difícil de una iniciativa y esta creo que ha sido una creo que de las más difíciles para ti desde noviembre pasado esta iniciativa entró eh, en esta legislatura y no ha sido hasta este momento es que se ha podido eh, resolver al respecto, lo cual eh, pues, pues lamento que haya sido así, sin embargo el día de hoy celebro que se tengan estos resultados, que haya sido el resultado de trabajos continuos dentro de la comisión, en la cual pues tengo el gusto de acompañarte y en la cual agradezco también esa compañía que nos, nos hiciste eh, también forjarnos en algún momento, sobre todo porque no es un tema eh, que sea de uno, es un tema que es de todos. Finalmente, eh, como ya lo ha dicho la compañera, eh, esto va a permitir el poder devolverle un poco al medio ambiente que tanto hemos dañado eh, todos los habitantes del planeta, entonces la idea es que a través de estos sistemas de manejo ambiental pues podamos dentro de las esferas de los poderes del Estado de la administración pública de cada uno de los entes de gobierno empezar a dar el ejemplo de lo que debe ser el manejo ambiental dentro de las instituciones para que también eh, demos el ejemplo, habrá que hacerlo propio también en los, desde los ayuntamientos pues, como el gobierno más cercano pero estamos dando pasos a hacia ello y creo que el esfuerzo se debe reconocer desde quien pues eh, abanderó estos trabajos y quienes te acompañaron en ello pero finalmente eh, no dejaste de tocar puertas y te lo reconozco, eh, felicitarte por ese esfuerzo compañera